bueno muchachos en la clase de hoy vamos a reflexionar sobre lo que es el periodismo transmedia y qué mejor forma de hacerlo que a través de una presentación en la cual eh, juguemos con los elementos de la transmedialidad antes de comenzar la clase o más bien para comenzar vamos a ver dos videos interesantes eh, que hablan sobre el transmedia y el periodismo esto será valioso para una actividad que realizaremos más adelante entonces, les pido que presten mucha atención. Esta diapositiva con la que estamos trabajando, de una aplicación web que se llama NIRPAD, permite crear contenidos multimedia que permiten interactuar y recibir feedback del público de diferentes formas. Esto es una aplicación de la transmedialidad a la educación, que permite también lograr clases más dinámicas e interesantes. Espero que les guste, chicos. Y bueno, seguimos viéndonos en la clase.